Ok, para yo resetear este teléfono, pulsando los botones, yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo lo voy a apagar presionando aquí, ¿verdad? lo voy a apagar presionando aquí el botón de apagado. Entonces le doy a apagar. Luego que el celular está totalmente apagado, este método funciona mucho cuando las personas no pueden encender el celular y lo quieren resetear desde que esté apagado. Entonces yo voy a presionar ese botón, voy a presionar el botón de encendido y el del de volumen hacia arriba, los tres al mismo tiempo, ¿ok? Cuando me vibre voy a soltar este, ¿ok? Así que ahí tengo presionado los tres, me vibró, solté el de encendido y miren ahí donde empieza el proceso de reseteo. Cuando vibren, van a soltar ese, ¿ok? Ahí va a empezar su proceso. Desde que usted vean la eléctrica azul, quiere decir que empieza el proceso de reseteo. Entonces, vamos a seleccionar la opción que dice Wipe Data Factory Reset. Con el botón de volumen, vamos hacia abajo. Hasta la parte que dice Wipe Data Factory Reset. ¿Ok? Mírenlo ahí. Wipe Data Factory eso significa que lo va a borrar todo entonces ahí le voy a dar entonces al botón de encendido le doy al botón de encendido entonces aquí me va a dar una opción donde yo quiero delete miren ahí, me sale delete all user data todo lo quiero borrar, entonces le voy a dar yes y el botón de encendido a la primera opción que dice Reboot System Now, ahí yo le voy a dar botón de encendido para que el celular encienda, entonces le doy al botón de encendido, recuerden que se va a tomar unos minuticos, ok, ahí ya el, celu el celular subió, vamos a seleccionar nuestro idioma de preferencia, esto es la siguiente, me va a pedir un, ahí la tarjeta, hay que insertarle el SIM. Le voy a dar al siguiente. Wi-Fi. En caso de que usted quiera añadir una red, usted le va a añadir o le va a salir las redes de Wi-Fi que están cerca. Omitir por ahora, no me interesa nada de eso. Ustedes, si le interesa, lo hacen ahí mismo. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Le voy a dar más. Siguiente. Seleccionamos el idioma, ¿verdad? Realizado. Me va a pedir una cuenta para, pues, para proteger mis datos con Samsung. Por ahora le digo que no. luego voy a decir que no. Ustedes le dan que sí, si quieren. Y ahí ya estoy en mi pantalla. Si veo, no tengo contactos Solamente los contactos que vienen por default y el nombre que le puse, que sería yo. Vamos a ver si tengo alguna foto. No tengo nada de foto. Así que mi celular está totalmente reseteado. Así que señores nos vemos la próxima. No olviden dejar un like. Y hasta luego.